ASEDIE desde sus inicios, en 1999, promueve y facilita la reutilización de la información del sector público y es el interlocutor eh, ante la administración para conseguir mejorar el acceso a la información. ASEDIE está formada por organismos y empresas infomediarias que usan, reutilizan y distribuyen la información. Crean productos de valor añadido y estos productos ayudan a dar una mayor seguridad al tráfico mercantil global. Para avanzar en esa apertura de datos, lo que creemos que es imprescindible es la colaboración público-privada. El sector público como poseedor de la información y el privado como conocedor de las necesidades tanto del ciudadano como de las empresas, de la sociedad en general colaboramos por tanto para lograr una apertura y un acceso a la información y garantizar que sea reutilizable y descargable por máquina y en todos los formatos disponibles. Los, los productos y servicios de valor añadido elaborados por las empresas infomediarias dan transparencia y sobre todo, todo ayudan a luchar por ejemplo contra el fraude y contra el blanqueo de capitales. Estas acciones hacen que el sector infomediario se convierta en uno de los motores que mueve realmente la economía sobre todo por ejemplo en esta época de crisis en la que estamos ahora mismo. Entonces abrir los Datos y dar acceso a los mismos, es la manera de impulsar el sector. Nos dimos cuenta entonces que era muy importante transmitir la confianza en el sector y para ello había que trasladar pues, los beneficios que aporta tanto la transparencia como la apertura de los datos. Esa labor la hemos llevado a cabo desde 2009 con nuestra conferencia internacional, las que se han convertido realmente en un foro de debate y de análisis para tratar temas eh, de avances y de retos y de perspectivas de futuros del sector. Pero nos dimos cuenta también que no era suficiente, que se necesitaba conocer el sector, pero también se necesitaba conocer su valor económico, traducido en cifras, en indicadores concretos, indicadores tangibles, como puede ser, por ejemplo, la facturación o el número de empleados. Siendo una asociación que estaba formada por empresas infomediarias, ¿quién mejor para elaborar este informe que nosotros mismos? ¿no? Entonces, desde hace ocho años, nuestro informe es un ejemplo de un producto elaborado con datos del sector público, cuyo valor añadido es la capa analítica y la experiencia profesional. Si comparamos los datos que ofrecimos en el primer informe en 2013, en el que damos e dábamos identificamos 444 empresas infomediarias con los datos que hemos dado este año con 764 empresas, podemos asegurar que el sector infomediario es un sector totalmente sano y muy prometedor y que crece y no se detiene ni siquiera en época de crisis. Como he mencionado antes, nuestros asociados son empresas infomediarias y para elaborar sus productos y servicios necesitan materia prima. Todos sabemos que el sector público es el mayor proveedor de información, pero realmente no es accesible toda la información que está demandando el sector. Por lo tanto, a través de nuestras comisiones de trabajo, hemos identificado más de 60 bases de datos, la mayoría de ellas relacionadas con la transparencia del mundo empresarial, y las hemos priorizado, estudiado y analizado. Llegando a este punto, lo que sí que tengo que remarcar es la importancia que tiene la armonización, la estandarización y la coordinación en la apertura de los datos. Porque tras solicitar el acceso a las bases de datos que habíamos identificado, hemos observado que no hay una armonía y me voy a explicar. Por ejemplo, a nivel de las comunidades autónomas, el valor de una sola base de datos crece exponencialmente cuantas más comunidades autónomas abran la misma base de datos. Entonces, para impulsar una apertura de datos coordinado Asedille ha creado el top 3 ASEDIE. ¿Y qué es? Simplemente son tres bases de datos concretas cuya apertura se ha solicitado a las 17 comunidades autónomas. Los tres primeros conjuntos de datos que hemos identificado fue asociaciones, cooperativas y fundaciones. Para no extenderme, solamente voy a hablar de una, las cooperativas. Es, es un muy buen ejemplo porque es una base de datos muy demandada por el sector, ya que no existe un registro central. Pues desde hace unos meses, en 2019, solamente estaba abierta en tres comunidades autónomas. Hoy mismo está abierta ya en trece. Tras realizar la apertura de una base de datos, no solamente para sedi sino para absolutamente todo el público y todos los ciudadanos, analizamos también si hay algunas posibles mejoras. Por ejemplo, incluir un dato muy importante, el NIF, que en muchísimos casos no aparece. Es un dato que ayuda a aumentar la transparencia y que también hace que la información sea mucho más veraz. Bueno, pues actualmente de esas 13 comunidades autónomas que tienen abiertas las cooperativas, ya han incorporado el NIF en 8 de ellas. Visto el resultado positivo que ha tenido esta nueva iniciativa de ASEDIE, lo que hemos ido es hemos empezado a trabajar en el siguiente top 3 para que las comunidades autónomas que tenían abiertas las primeras puedan continuar trabajando. Y en esta ocasión hemos fijado que sean polígonos industriales, los, los registros SAT y los establecimientos comerciales. En primer lugar, es necesario que a nivel político se crea firmemente que el sector informe diario es uno de los motores que mueve la economía y que para que el engranaje funcione es necesario que las bases de datos se abran. Y, en segundo lugar, hay que salvar las barreras existentes. La primera barrera sería la exclusión en la normativa de la reutilización de toda la información obtenida por la Administración Tributaria y la Administración de la Seguridad Social. Estas Administraciones poseen las bases de datos más completas, exactas, fiables y con mayor y mejor actualización, y son esenciales para la recuperación económica. Por otra parte, encontramos la denegación de las solicitudes por silencio administrativo. La Administración opta por no dar respuesta amparada en la normativa de reutilización impidiendo así conocer el motivo de la negación. Lo que sí que me, importaría, eh, que me importa resaltar es decir que ASEDIE ha sido nombrada vocal del Consejo Consultivo de Transformación Digital y también vocal de la Comisión Permanente de Digitalización. Esperamos transmitir en estos foros de colaboración los intereses del sector infomediarios, pero no solamente en temas de reutilización, sino también en temas de inteligencia artificial, de economía del dato y de digitalización. Creemos que la recién creada Oficina del Dato podría ser de gran relevancia para el sector y para la economía, siempre y cuando se le dote de los recursos necesarios y adecuados. Confiamos también que la transposición de la directiva y, la recién y el recién aprobado cuarto plan de gobierno abierto solucionen las barreras y permitan un verdadero acceso y reutilización, favoreciendo así la evolución y la recuperación económica.